Tú ya sabes quién soy. El Eres Iván Hernández. No sé cómo decirte para que esto no duela. Mi corazón cambió el rumbo por la marea. Perdón si he mentido durante este tiempo. Para ti está mal, para mí es lo correcto. A mí es lo correcto las cosas mejor así No quise lastimarte, solo fingí Tal vez pensé mucho y dejé de sentir Cosas bonitas que tal vez viví Mereces a alguien que te sepa amar que nunca te niegue la oportunidad Sé que fui el malo que no volverá Lo siento pero sabemos que está mal Amarte o perderte tal vez lo olvidé Perdona si no fui lo que aparenté ¿Cómo mentirte si nunca te amé? Yo tuve la culpa, sé que te engañé No pido que olvides lo que nos pasó Todas las veces que dabas tu amor Nada está bien, yo soy tu error Por esta mentira te pido perdón Entiendo si no es suficiente para ti. Sé que conmigo tú no eras feliz. A quien engañamos, ya déjame ir. Olvídame, sé que no es mucho pedir. No busquen más, lo nuestro ya se terminó. Lo siento, pero no, no puedo.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 Es lo correcto No quiero engañarte, no hay explicaciones Jaque de amarte y cree ilusiones Llámame cobarde, tengo mis razones Empieza a borrar nuestras conversaciones Entiendo que duela, quizá me perdones Dejará secuelas, tú no me abandones No dejes que mueran esas intenciones Tú eres muy buena, no sé cómo supones Tú fuiste el amor de mi vida y lo sabes Prefiero esto a las mentiras de un cobarde Quizá odies esta despedida, pero tal vez Sane con el paso de los días y ya es tarde, tarde Para empezar de nuevo, pero no puedo volar atado contigo al suelo Hoy luces tan hermosa, más aquí existe un pero No quiero dejar nada al aire, te quise y te quiero. No merezco nada bueno Porque después de ti ya no habrá un te quiero Mañana me arrepentiré de esto Necesito poder comenzar de nuevo Después de ti no hay nadie más Más lo tengo que descubrir Mientras tanto sé feliz naciste viviendo sin mi sanar a la cicatriz Y me olvidarás No sé cómo decirte para que esto no duela Mi corazón cambió el rumbo por la marea Perdón si he mentido durante este tiempo Para ti está mal, para mí es loco Correcto. Para ti está mal, para mí es lo correcto, para ti está mal, para mí es lo correcto.